Mire, quiero seguir con las informaciones, pero quiero pasar ahora al ámbito político porque... Hay una situación, una queja que se está dando de que supuestos alcaldes de partidos de la oposición están siendo comprados o atraídos por el PRM, pero en este sentido se pronunciaron en el día de hoy los alcaldes del Partido Revolucionario Moderno, que negaron que haya compra de ediles opositores, como denunciaron la semana pasada, los partidos de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo rechazaron tal señalamiento y explicaron que los recursos extraordinarios que reciben las alcaldías se entregan de cara al sol, como evidencia lo que es el compromiso del gobierno con la municipalidad es lo que dicen los alcaldes hemos escuchado ya desde el PLD desde la fuerza del pueblo los reclamos que están haciendo de la compra de alcaldes que está llevando a cabo el partido de gobierno, en este caso el PRM pero miren con o sin o no, pero como pudiera ser pero es algo que yo creo que tenemos que tener claro todos los partidos del sistema en su momento compran dirigentes, todos todos sin excepción todos, hay que estar claros, porque no podemos venir aquí a tratar de negar una cosa que ha sido una práctica que han llevado a cabo todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos llevan a cabo esta práctica de comprar dirigentes en un momento determinado y más aún para fortalecer estructura de los partidos cada uno de ellos. Eso tenemos que entenderlo y saber que eso ocurre constantemente, señores República Dominicana. Ahora, ahora, yo creo que para comprar tiene que aparecer quien se venda. Para usted comprar tiene que aparecer quien se venda. Para usted poder pagar tiene usted que ponerse su precio. Eso debe ser un mensaje para todos los políticos, no para lo de un grupo. Es ustedes que son los políticos que tienen que tomar en cuenta y saber lo que le corresponde y cuál es su posición, señores. Pero los políticos se prestan a cualquier cosa en un momento determinado. En un momento determinado los políticos se prestan para todo. Entonces, si hay compra, hay quienes se venden. Si hay paso de una militancia de un partido a otro, porque hay quienes están siendo partícipes de esa práctica. Entonces, todos los políticos tienen culpa en este sentido, todos sin excepciones. Todos en su momento han tenido que actuar de manera de garantizar lo que es la permanencia en sus posiciones. Y los alcaldes no son la excepción. No son la excepción los alcaldes. Entonces, si hay compra, porque hay quien se venda. Y si alguien se está vendiendo por algo, ¿cuál es su interés en esta etapa? Permanecer, permanecer en la posición. Garantizar una respotulación ya para su posición y en este caso los alcaldes regidores que lleven a cabo esta práctica y es un tema que todos los partidos políticos tienen culpa en este sentido todos sin excepción todos tienen culpa en este sentido entonces yo entiendo que los diferentes alcaldes del partido que fuera, de la posición que fueran, tienen que entender que al final de la jornada son ustedes que deben dar el ejemplo son ustedes que deben mostrar una imagen pulcra en cuanto a todo esto Esté en uno, esté en otro, en cualquiera que sea. Y al final de la jornada, señores, el pueblo lo está viendo. El pueblo no es tonto. Todos los políticos tienen culpa cuando se habla de compra o venta de dirigentes. Cambio de militancia de un partido a otro. Ese llamado transfugismo que ustedes saben que en la ley quedó ahí un tanto ambivalente. Todos los partidos tienen culpa sin excepción de llevar a cabo esta práctica. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo? Que ustedes mañana tendrán que verse con su pueblo... El pueblo que tiene que tomar medidas y saber cómo pagarle o no al momento del voto, en las urnas que se puede saber con quién está usted no está, a quién usted entiende que debe continuar representándolo o no, bajo las condiciones que sean, porque todos los políticos sin excepciones se prestan para en un momento determinado cambiar de posición y quién sabe si hasta ponerle precio a poder permanecer en la posición y poder repostularse ellos en las condiciones que entiendan sin tener que ver lo que pueda pensar la gente. Si hay o no tránfugas, si hay o no dirigentes que se venden, es porque estos mismos se ponen precio. Hago la pausa para venir de inmediato en este su espacio enfocado.